Bueno amigos pescadores, acá estamos en el local de Mariano Pesca Un grande recontra reconocido por muchos Así que un gusto que participen en el programa En plena city porteña, Santa Fe y Pueyrredón Muchos medios de transporte colectivo 12, 152, 39, 68 Bueno, a 20 metros está a la línea D Estación de subte Pueyrredón Así que... Un así para el pescador deportivo dentro de, de esta ciudad de Porteña. Van a encontrar de todo y por supuesto, excelente asesoramiento de Mariano. Le pueden preguntar de todo, es un libro eh, sabe de todo. Así que les va, les va a explicar muy bien todo, tanto para la pesca, como las líneas, equipos. Eh, así que bueno, vamos a ir dando promociones junto con Mariano. Y también le vamos a ir dando eh, algunos tips para la pesca, para que ustedes puedan aprender. y bueno desarrollar en esto que tanto nos gusta la pesca deportiva... ...¿Cómo estás Mariano? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, gracias por estar en el programa... único de la pesca deportiva acá en Del Pescador... ...sí, sí, gracias por la, por la invitación... ...bueno, será un lujo poder estar con ustedes todas las semanas... ...inclusive poder mostrarles promociones como esta... ...que podemos llegar a tirar, que son chiches nuevos en realidad... ...que tiene una gran particularidad, o sea... ...tenés la versión económica de este reel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 hay una que no la trabajamos, ¿ok? Bueno, gracias Marino. No, al contrario, un gusto. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Te esperamos en la Feria de Casa, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, queríamos mostrarles algo de lo que se usa comúnmente cuando uno va a pescar. Línea de fondo, por ejemplo, acá verán con bike clip, como para el mar. Línea de fondo con chicote acero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 Creo que mató. un ¡Mira la pista! de Berizo! una ¡No vale nada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! robadito ¡Mira! ¡Mira! una ola que parecía de 2 cada dos, dos, se comió la dos. Bueno. bueno, cómo viene esto? a full a full. full escuchame, Gonzalo, deja algo mirá que mañana yo tengo que sacar, eh bueno, deja algo para mañana a ver padre e hijo, dos dinámico muestren los pescados para Pablo. que grande. Mauricio, un lujo, hoy, ¿eh? Right now, right now. Vamos a. Vamos arriba. Yes, he is. There he is. parece, Gonzalo? Humilde, humilde el tipo, doblete. ¿eh? A ver si podés levantar el de abajo, porque se aprece bien. Muy buen, muy buen. Eh, pescador, eh.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 Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297.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 en este caso el camuflado, con la culata camuflada, terminación camuflada, que realmente está muy muy lindo. Este rifle puede venir con bípode, ¿sí? obviamente el bípode se pliega, se pliega y es extensible también, ¿no? Bueno este rifle es un rifle de nitropistón en calibre 5,5, posee supersor de sonido, posee seguro, adelante de la cola del disparador.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 Por esto me no hace dejar la caña Tranqui, eh Lindo, eh Mira, mirá, mirá como pelea ese monstruo Mira cómo se pelea ese monstruo, por favor No lo levante, eh ey, Ahí, ahí ey. Buenas, Santi Bien por este lado, así muy bueno a ver Juan, ¿eh? ¿viste el pique que viste? a ver el, el pique que viste te quedó alto, te queda alto alto te quedó Juan ahí está esas son las tres bollas, no? sí las tres bollas y la bigotera qué bueno que viste el pique Juan si, si, lo vi, te vi justo del piquito buenísimo ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Vamos, no, vale! Oh, ¡Vamos, vale. A ver si lo podés mostrar, dale, acá a la camarita no ¡Muestre! ¿Para así? ¡Está mira. ¡Mirá! Toco, troco! ¡Muy bueno! te felicito! Vale, ¡Muestre! ¡Mirá el tobillo. Te felicito por la vivotera. <risa>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 Comunicate al teléfono 2216-5212-282 o visita el Facebook e Instagram Pescalcón. En Ensenada y Berizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Embarcación Tracker de 6 ,50 metros 50. Con fuera de borda de 90 caballos, comunícate al 22 15 66 97 74 o al 22 13 0999 59. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de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 Bueno, acá uno tomó la bigotera de Dani. Chiquilín. Chiquilín. Al agua. Así que bueno. Al agua el chiquito. Espectacular. Y sigue el pique y sigue el pique. Acá Miguel está levantando otro. ¿Otro Allá... Dani también está teniendo pique en una de las bollitas. Otro ejemplar de la zona de ida. Bárbaro. ¿Qué la de pescado, Miguel, de ese tamaño? No, no, muchísimo, muchísimo. Todo, todo, todo ese tamaño y algunos más lindos. Perfecto, pero la pesca está entretenida, el pique sí, está entretenido. Sí, es continuo. Es permanente, continuo. es permanente, bárbaro. Con otro pique. Bueno, estamos, Dani. Bueno, espectacular. Mucho pescadito a medida, mucho pescadito 25, 27, 28. Realmente muy, muy entretenido, muy entretenido. Bueno, bárbaro. Bien peleador. Acá está. Un pescadito hermoso. Espectacular. Bueno. Bárbaro. cómo andan estas clásicas bigoteritas, los palitos de cribal Espectaculares, che, espectaculares, marcan muy, muy bien, listo. Muy, muy bien. Que venimos con otro, sin cortar, eh. sin cortar la imagen, mira. No Uno atrás del otro, pique Es continuo, continuo, continuo. Acá tenemos otro, otro pescadito. Lindo pescado. Todo así, todo se está Bárbaro, che, se ha activado sí, mucho después de que cambiaron las temperaturas. Sí, sí, sí. Al, al levantar un poco la temperatura cambió todo. Perfecto.